Hola buenas, aquí estoy con otro nuevo juego Para este juego me hacen falta Cuatro cartas La primera, un 3. La segunda, otro 3. Tercera, otro 3. Y un rey, ¿lo veis? Aquí están las cuatro cartas Son una, dos, tres, cuatro cartas Que son los tres treses y el rey uno, dos, tres, cuatro pero mirad lo curioso, si yo cojo una carta un tres y lo bajo y me siguen quedando tres cartas si yo cojo un tres, lo bajo y otro tres lo bajo y otro tres ha desaparecido el rey pero no muchachos no está perdido lo tenemos aquí, pero si tenemos aquí el rey y los tres es ¿qué carta es esta? esta carta es un as pero mirad qué curioso, si yo las lo meto entre medias la última se convierte en un as la otra se convierte en otro as y de estas dos cartas se convierten en ases. Espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.